Soy café Yo soy el gris Yo soy el gris Ahí está, dame la moneda Yo soy el hombre blanco Max, Max, Max Por favor, cambia el título ¿En serio? Mira vos Ay no, te estoy persiguiendo toda la partida Te me perdiste, Satina ¿Cómo tú me decías? Pero yo estaba conmigo y nada, me decías mira vos yo sé que yo como angi-guardi soy un asco Cuando quiero usar alguien cae. es el asesino Ya soy el por la espalda, ya soy por espalda Si, sí. tú en vez de ayudar al que quiere grande, matar, bueno. ayudas claro, claro, al inventor Claro, bueno, por eso Por eso, por eso te digo O sea, no no, no soy malísimo como angi-guardiano Vale, Bueno, arrancamos, por boquita no se va no lo hay que saber usarlo Bueno, cuando tienes un buen Desapareces, desapareces por la espalda, pero cuando te cruces una decesión o cerca de uno, ¿no? vas directamente a la cara del recibo. sí. Bueno, pero además que no sabía, así de la YouTube. Hola, YouTube. La no? la Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, YouTube. ¿Qué hacer, eres Ni siquiera sé que feo estás ríe. jugando, de hecho, Se me olvidó Y bueno, a ver, <ríe>